Claro que sí, señores. Hoy tenemos eh, una noticia súper impactante, o sea, para las personas. Eh, la gente de la EDNCD, señores, con iPhone 11. Esto ha sido un boom. Esto se ha vuelto viral. Usuarios, es claro, usuarios, los muchachos. Usuarios en redes sociales critican el hecho de que un, un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas apareciera alegremente con un celular en sus manos. Último modelo de la de la marca Iphone Señor, el Iphone 11 El Iphone 11 que cuesta 85 mil pesos Cuando, o sea, las especulaciones Sobre los sueldos de estos agentes Han sido diversas Sin embargo, sí, pero en el puede portal, tener, <risa> Disculpa que te interrumpa sí. Puede tener eh, Un familiar, diría yo, que, que lo ayude Ariel una con cosa, con, con Pero este que, una, que cosa, te... una cosa No tiene que ver con la otra para sí, sí. mí, para mí, eso no es más que un meme. Claro. Eso no es más que un meme, señores. Porque hay personas que le caen atrás a esa moda. De una vez. ¿Me entiendes? Si hay, hay personas si hay que son enfermos enfermo con esto. eso? No, cualquier persona que esté ahorrando puede comprarse eso. un iPhone. Y yo creo que ahí no es que esté el ¿Y problema. Si, no, y se ha hecho un ahí, ahí no, iPhone. Ahí no, ahí no está el problema. Ahí no está el problema porque yo he escuchado con los puntos de droga pagan semanal cinco veces lo que cuesta ese celular. Eso es santísimo. He escuchado pasa, yo. ajá Lo que pasa He escuchado es, yo. Es decir, que ahí no está el problema. O sea, no estoy diciendo con esto que este muchacho se ganó. Se ganó. O sea, se ganó. O sea compró, ese cel, compró ese celular, compró ese celular con un semanal. Pero realmente, eh, cualquiera puede ahorrar y no, comprar, no, no, comprar no, ese no, celular. No ahora, pagar, yo te no decía algo no, también. Los chinos no duermen. Los chinos <risa> se han inventado un cover y una tapita un con cuatro color, cámaras. Que tú tienes un 11. Tiene sí. De ahora para ahorita. Y yo creo que cuesta. La, le, el, el cover cuesta 1.500 pesos. Y te trae la camarita. La y camarita igualita. Sí, tres esto. cámaras, señores. El, problem, el problema no está en el celular ni en el truco. El problema que, se, que es el, el, La base del problema de esa grabación, de esa grabación de lo que pasó ahí, está en que el dominicano no, conf, no, no, no confía en las autoridades. Y con razón. Claro, claro. Pues, pero, y con razón. Eh, eso de te celular? sientes atemorizado cuando un policía se te acerca. Mira cuando lo un que militar sucede. se te acerca. En vez miedo, miedo. De tú, en vez de tú sentirte protegido, sientes miedo. Y e esa es la moraleja de, de esa grabación, que es de la, la tipa que se sabe todas las leyes y que ella, ella para, para abrir su carro y dejarse revisar, eh, necesitaba la, la orden de un fiscal y eso. Y yo creo que el fin de esa de, de, de esa grabación. Es que la, la persona, específicamente a la República Dominicana, no le tiene confianza a las autoridades. Pero otra cosa también, un teléfono, se lo pueden hasta regalar a cualquiera. ¿Entiendes? El alfono, oh, 85 mil pesos, buscó la manera, no tiene que ser del sueldo. Claro, puede tener o lo chapeo, por ahí novia, también. un chapeito bacano, ¿no entiendes? Puede tenerlo, pero en otro yo, ámbito... Espera, espera, espera. Yo creo que ese gordo tiene la venta muy pesada, <risa> no, no, no, no, no, pero puede ser también otro lado, tranquilo. No, no, no, no. no, no, no. Es un, es un, ejemplo, agente, un, un agente. Es, no hay power. Tú, tú dices, mamá, digo, todo el mundo encuentra. Eh, di, dice mi abuela Ariel que hay mujeres, todo el mundo encuentra. <risa> que, a decir, que, que en mi 100 casos a mí, dice ella, ya esto se está acabando. Lo que pasa es que Yadira Morel, o sea, la activista, en Jarabacoa le hicieron ese operativo y ella anunció y ella empezó a decir también que eso fue que se lo robaron. Y más las personas en las redes sociales supusieron esto. O sea, exponiendo... Ah, que están diciendo que he robado el celular. Sí, eso no, es lo señores. que señores, yo creo que en un celular no Del allanamiento. No, del allanamiento. No, no, pues no, no, no, no, no, no creo. Porque lo hicieron no, yo... sin no una orden judicial. No pero ese celular autoridades se presten para uh -huh. eso. Ese celular que ro se robaron. O sea, que allá también de que se le perdió. ¿Le perdió uh -huh. ¿Y de dónde Yadira? O sea, pero Yadira dice que le, se le perdió el celular en una revisión de, de esa. O sea, porque aquí también lo dice. O sea, dice que sí, que eso fue lo que pasó. Entonces, por eso es que en las redes sociales se andan diciendo estas cosas. Ah, tú, tú, me entiendes. Mm. Comenzó primero con un meme y ya va que mm. ya apareció el dueño del <risa> celular. <risa> no y los iPhones. los iPhones son difíciles de robar porque eh, lo encuentran en todos los lados. Así es. Para sí. mí que fue chapeado ya, Yo porque como, se está usando ese, también el chapeo. Novia, eh, con, la novia para mantenerse a gente como sí. él, la novia <risa> <risa> le hizo ese regalito de 85. Mier, tú lo luce, señores. <risa>